Mini embudo de email marketing. Acompáñenme. LinkedIn Pro Activo 1062 Hola, hola ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a otro martes más, martes 18 de octubre del 2022 en el podcast de LinkedIn Proactivo. Estamos en el segmento de marketing y vamos a hablar sobre email marketing. De hecho, ya habíamos hablado el martes anterior en el episodio 1057 sobre qué deberíamos trabajar o cómo debe, las opciones que tenemos para trabajar email marketing de, eh, de seguir eh, comunicándonos a través de correo con nuestra red de contactos de LinkedIn. y pues, pues hoy habíamos ofrecido cómo montar ese embudo dentro de tu casa digital. Así que bueno, eh, echarle un vistazo eh, o más bien dicho quedarse hasta el final porque les vamos a entregar ese mid embudo de cómo debería estar eh, estructurado. ¿no? Así que, bueno, antes de entrar en materia, ya saben, siempre hacerles la cordial invitación para que puedan entrar a la Masterclass y revisar cómo generar oportunidades de negocio dentro de LinkedIn. Es una Masterclass gratuita que les regalamos el día de hoy, cateman.com slash masterclass. Y tomar en cuenta que en este mes de octubre es tan especial para todos aquellos que nos han seguido hace mucho tiempo y que saben de lo que nosotros eh, damos valor, es decir, cómo puedes potenciar tu marca y atraer potenciales clientes a través de la de LinkedIn, pues tienen dos grandes entrenamientos gratuitos que pues si se hacen embajadores de nuestra marca lo pueden conseguir de manera gratuita. Así que cateman.com slash embajadores pueden revisar más información, suscribirse para este jueves 20 o el jueves 27 de octubre con cero costo. Es una uh, son entrenamientos de cuatro horas realmente de alto al de alto valor. Los embajadores en la primera eh, entrenamiento que tuvimos quedaron alucinados, llenos de eh, motivación, con muchas ganas de aprender, se dieron cuenta que es, LinkedIn es una gran oportunidad y con todas las tareas que pues se comprometieron a hacer. Así que bueno, vamos a entrar en materia. Como les decía, vamos a hablar sobre el mini embudo de email en, de marketing. Y normalmente, claro, el objetivo ya, ya, ya les habíamos come, eh, comentado y es que no deberíamos trabajar 100% nuestra base de datos en LinkedIn o en cualquier red social en la que tú estés trabajando. Pero en este caso, si es LinkedIn, pues eh, tenemos muchísimos... Eh, alto riesgo de que AOV pasara dentro de cualquier plataforma porque no es la tuya pues para que te puedan cerrar entonces el objetivo es que tú puedas sacar a los potenciales clientes dentro de, de LinkedIn a tu base de datos y pues luego eh, puedes seguirles enamorando o seguirles conquistando o siguiéndoles, eh, dándoles mucho valor para ayudarles en ese proceso a través de un embudo de ventas. Entonces, hoy vamos a hablar sobre siete correos que tú puedes enviar en este embudo para eh, conseguir este propósito. El primero, bienvenida. Es decir, siempre debes dar un caluroso recibimiento, contarle de qué, cómo le vas a aportar valor, ¿no es cierto? Comentarle qué va a esperar de ti, ¿sí? El segundo correo sería y esto pues tú lo puedes hacer a día seguido, a, a semana seguida, dos días seguidos, como tú lo quieras ver conociendo también pues tu nicho, tu producto, tu cliente, en fin. Cuenta la historia, es decir, como seres humanos siempre nos encanta empatizar, conectar con la otra persona, con el otro profesional. Y si nosotros ya sabemos y conocemos esa historia, para nosotros va a ser más fácil. Entonces, qué manera de, a través de este correo, le cuentes tu historia, ¿sí? Cómo tú resuelves los problemas que él seguramente tiene. Ya, esto va, eh, ah, va vamos calentando motores, ¿no? El número tres sería preguntar por tus problemas. Una vez que tú ya te has abierto, no es cierto que le has contado la historia, puedes ahora eh, lanzarse, lanzarle la batuta y decirle, bueno, ahora cuéntame tú, te pregunto, ¿cuáles son los problemas que tú... Eh, tienes ahora que te gustaría solucionar, te escucho sí, y ofrecerte eh, tu ayuda de manera genuina. El número cuatro sería cuál, eh, indicar cuáles son los principales errores que comete tu cliente y es que con la experiencia que tú tienes en el sector, en el campo, sabes cuáles son esos principales errores que se cometen, ¿no es cierto? Y pues el que lo evidencies ante él, ah, le haces reaccionar o incluso que él eh, ni se haya dado cuenta, ya es un, eh, digamos, un a, a favor tuyo para que pues, pueda eh, tomar más interés. Y, y te da pues esa autoridad y credibilidad porque sabe de lo que estás hablando, ¿no? El número 5 sería contarle tu metodología, ¿no es cierto? Entonces contar de manera única cómo tú resuelves un problema, ¿sí? Como el, el cliente si está en la posición A quiere llegar al, al punto B, pues puede llegar a través de mil curvas o ir en línea recta con tu ayuda. ¿Sí? El número 6 sería el top de tu contenido. Es decir, eh, si estás generando contenido, ya sea un blog, un podcast, por redes sociales, por, por el medio que tú generes contenido, ¿no es cierto?, un newsletter... El, el contenido que más impactó, y esto es muy interesante, hay, hay contenido que genera más interacción, que a la gente le gusta, a dice, wow, me encantó esta infografía, este, esta estadística estuvo bien! Y esto, pues, haz un, una recopilación de cinco, eh, pues, como mínimo, ¿no?, de este tipo de contenido y ponle aglutinado. Mira, mira, este es el contenido que más llamó la atención, ¿ya?, por otro lado, pues, eh, como número 7, oh, tenemos ocho, eh, que digo, otras soluciones por las que puedes afectar, eh, a, a más bien dicho, eh, perdón, reformulo la pregunta y la, reformulo el título, que es, ¿cuáles son las otras soluciones por las que puede eh, irse o uh, eh, escoger tu cliente? ¿Cuáles serían? Sí? Y es importante que nos sinceremos y que digamos, mira, eh, pues en mi caso, no por ejemplo, para atraer a potenciales clientes, pues tienes LinkedIn, una valiosa eh, plataforma, pero también te cuento que tienes eh, o sea, eh, las eh, estrategias de marketing a través de cómo posicionar tu página de venta, eh, pues puede ser interesante, te sirve, te funciona y así eh, deberíamos numerarlas para que la persona sepa que nosotros sabemos eh, que hay muchas opciones y por qué nosotros, eh, cuáles son ventajas y desventajas que tiene irse por otras opciones o irse versus la tuya. Pues bueno, en nuestro caso sería cero publicidad. Si no tienes un músculo financiero potente dentro de LinkedIn, porque necesitas invertir más, pues es eh, interesante que lo puedes trabajar a través de un sistema de embudos a través de LinkedIn. Ya, esta es una opción. Y así tú deberías decir cuáles son las ventajas o por qué la gente debería decantarse por tu solución. Y el último, que son ocho, y no sé si al inicio dije siete, así que mil disculpas, son ocho correos. Y al final el email de venta, ¿no? Donde le ofreces un producto estrella tuyo, un producto que, pues, y te recomiendo más bien que más bien sea dependiendo esto sí de, de, de tu producto, pero aún así un low ticket donde pues pueda ir probando, pueda entender un poco más eh, y conocer pues de, de qué va lo que le estás ofreciendo. Así que espero que haya sido de su agrado esta información, recordar estos ocho eh, correos que tú les puedes ir contando a través de, y que tiene una estructura, ustedes lo vieron, para eh, seguir comunicándote seguir proyectando esa eh, autoridad, seguir comunicándote de manera activa y pues eh, te pueden llegar ventas, si tienes ya algún producto maquetado, algo eh, algún infoproducto, pues te viene súper bien, algún conocimiento propio que tú le puedes aportar al cliente y venderle de ese lado, ¿no? Así que bueno, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos el próximo, el próximo día de mañana, <risa> el día de mañana miércoles y nos vemos y nos escuchamos con toda la alegría con otro episodio del podcast. Y pues si saben que este contenido sirvió para alguien, compártanlo. Y si están en las en los podcasters dejar sus valoraciones de cinco estrellas que esto ayuda a que el podcast siga creciendo. Así que me gustaría también si tienen dudas o más temas que quieran que hablemos sobre marketing ventas dentro de LinkedIn, pues. Pues nada, dejarnos en el formulario de contactar o pues contactarnos por LinkedIn en los mensajes que nos encantará saber más de ustedes. Así que sin más, eh, nos despedimos. Se les quiere mucho. Chao, chao.